¿Qué tal mis amados? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones para usted que está ya con nosotros A través es. de este video, a través de esta programación A través de estar con nosotros Y somos sus amigos Elida Y Rafael Cavazos Así es, bendiciones para todos, sean ustedes bienvenidos Así es, bienvenidos Bienvenidos a RafaelidaTV.com Bienvenidos al espacio de hoy oramos, rafaelidatv.com. Hoy oramos. Y usted está en la mejor disposición de suscribirse y de ponerle ahí me gusta. Sí, que lo hagan Así y compartanlo. Es. Y compartirlo. Compartanlo, por favor. Este programa va a estar extraordinariamente bueno. Se trata de compartir, claro sí. que sí. Claro, sí, claro. Y si no, nomás. Ahorita van a ver ya el tema del día de hoy. Mire, precioso. Es exquisito. Así como esa flor que está viendo ahorita. Sí, sí. Está precioso. Está precioso. Es, es mira. ¿Eso qué es? ¿Eso que se está viendo ahorita? ¿Tú qué conoces más que yo de um, eso? No, no sé, no sé de momento bueno. qué esperes, es algo precioso. <risa> bueno, ok. Así Miren, es. el tema de hoy... Necesita verlo hasta el final. Porque al final es donde va a estar el punto clave. Y vamos a estar orando. Así es, claro que sí. Pero, bueno, déjeme ponerle esto: tema de hoy, parte uno. Uh -huh. Yo decidí hoy vivir en paz. ¡Wow! Precioso. ¿Y ¿Quién? tú? También ya lo decidiste. Bueno, si no, lo vas a decidir hoy. ¿Quién no quiere Yo eso ahorita? Yo decidí hoy, hoy, hoy, vivir en paz. Vivir en paz. En paz. Así Ay, es. ¿Cómo Precioso. podemos vivir en paz? Esa es la gran pregunta de las, del millón de preguntas que pudiera haber. Millón. Millones y millones y millones de preguntas, ¿no? Sí, así es, así es. Mire, todo esto se debe nada más a todos y cada uno de los correos que tenemos aquí con nosotros. Exacto. Ustedes son Están los que nos dan la pauta gritando. para tomar los temas. Ustedes mismos, no, usted nos escribe, usted o lo comparte, usted se, se suscribe y le pone ahí me gusta. Exacto. Y ya, con eso usted nos está dando la pauta para eh, poder decir... Los comentarios, claro o a, sí. tomar los temas que tomamos <coughs> aquí a través de este espacio. Así de, es. Hoy oramos dentro de RafaelDatv.com de con es, sus correcto. amigos, como dijimos, Elia, El, Elia y Rafael, y Rafael, Rafael. Así okay. es. Pero déjame hacerte una pregunta antes de empezar. ¿Ya decidiste ser feliz tú? ¿Ya decidiste hoy vivir? En paz. en paz tú deseas la felicidad y la paz en tu hogar, en tu casa en tu familia, en ti mismo bueno, así es más vale que escuches un poco de lo que es el, la parte 1 esa es la parte 1 solamente ¿cuántos más vamos a hacer? al rato lo vas a saber así es y nos vamos al tema ya en vivo y en directo Claro que sí, nos color. vamos al tema Oh, mi vida Es muy complicada Y no puedo vivir en paz ¿Qué puedo hacer yo? La gran pregunta bueno, ¿qué puedo hacer yo? No están este, gritando A grandes voces Miren ay, Esos correos Esos correos que ustedes nos envían nos dan esa pauta para hablar de este tema. Así es. Como así todos es. los temas que hemos tocado, todos, la verdad. Todos, así es. O al menos muchos de ellos. Y cuando ponemos esto aquí... Oh. Cuánta vida complicada, bonita. Mire, Uy. hay cantidad enorme, enorme, enorme alrededor del mundo. Sí, así es. Y la pregunta es, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Y qué puedo hacer yo? Entonces... Y tal vez te sigas preguntando. Uh -huh. ¿Pero cómo? ¿Cuáles son? Las causas principales por las que una persona no tiene o no vive en paz. ¿Cuáles son las causas principales? Algunas de las causas principales las vamos a ver este, en, ahorita en un segundito más. Pero yo creo que me ponga mucha, mucha, mucha atención. Bueno, que nos ponga. Sí, claro, claro. Que usted quiera llegar hasta el final para poder tener la gran respuesta a esa primera parte de vivir en paz. Amén, amén. Así ¿Por es. ¿Por qué? Porque son muchos los correos, muchísimos los que nos dicen que no hay paz ni al interior, ni en el hogar, ni con la familia, ni en el trabajo. Ni en el mundo, en este mundo. Y en este mundo no hay paz no no hay paz verdad hay odios hay rencores bueno, vamos aquí al Toda tema todas las cosas fíjese bien negativas. qué pues es lo es que hay odio. en la vida existe el odio la falta de tolerancia uh -huh. el rencor uh -huh. no saber perdonar uh -huh. el resentimiento uh -huh. la amargura la falta de respeto, la falta de amor. Estas son algunas, algunas de las cientos y cientos de puntos motivos o razones o causas. Ajá, ¿verdad? así es. Cuando nosotros estamos preguntando a ustedes, ¿cuáles son uh -huh. las causas? Principales. Principales, por las que las personas no tienen o no pueden vivir en paz, uh -huh, uh -huh. en gran parte es esto, ahora yo quiero que usted vea muy bien la lámina esta fíjese en la foto que está atrás de el odio el resentimiento, la falta de tolerancia la amargura, etc, etcétera. etcétera. Uh -huh. son unas rejas como de, de, de una cárcel de una cárcel. Uh -huh. y una persona que se haya agarrado a los barrotes, o que, bueno, barrotes sí, sí, de, de, de, de acero de, de, los de acero fierros que están ahí, está ahí ¿verdad? entonces ¿Cuántas personas se sienten y tal vez tú seas una de ellas que te sientes así como encarcelado, encarcelado, que estás preso a través de el odio, el resentimiento, la falta de tolerancia, la amargura, el rencor, la, la falta de respeto, eh, el no saber perdonar, eh, la falta de amor y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Así es. Eso solamente es parte. Los orgullos. Por eso vamos a continuar con los demás. Claro. Eh, Enseguida es la parte 1, solamente Y ese es el punto, mi amado, mi amada. Créanme sí, que les agradecemos mucho a las personas que nos escriben. Claro, les aunque agradecemos mucho. Están muchísimo. llenos de problemas, están llenos de necesidades. Hay muchas situaciones uh -huh. muy, muy críticas en muchos de los, de los Correcto, hogares. así es, así es. O en muchas de las personas. Miren, nomás para que tengo una idea. Uno de los correos. Eh, es más, el locado recibe hace rato. Sí, sí. Así Me escribe es. una chica. Nomás para que tomen en cuenta esta situación. Ajá. Eh, para que vean lo crítico que es a veces la, la, la, la, la vida cuando de las personas se hacen cuando. Las cosas a, a, a, a la ligera, así, a la sí, ahí se van nada más. Nada más les platico tantito así. Porque no pensamos decir ni nada. quién escribió, no, ni no, de dónde escribió. No, absolutamente. Pero no. sí. Una, una partecita nada más de, de uh -huh. ese correo esta es una personita que ya tiene arriba de los 30 uh -huh. se me embaraza pero quién la embaraza ok un hombre que ya tiene familia no me dice si es divorciado o, o, o viudo, no, no, no me dice. Tiene familia. Pero tiene familia. Y cuando se da cuenta, oh, qué bendiciones, estoy embarazada, le voy a platicar a mi pareja. Ojo, dice, a mi pareja, no a su esposo. A su pareja. Porque esto todavía es vive en su hogar con su familia, con, uh -huh. con, con sus padres. Mm. Mm. Mire. Ojo mucho, ojo, si tú quieres vivir en paz. No cometas errores garrafales como ese que te voy a platicar tantito. Así es. Cuando le platica a la pareja, ¡Oh! <risa> se no puede ser. <risa> se asusta el hombre. Ya se checó y todo. Pues no, que sí. Sí estoy embarazada. Wow. Pues mira, ¿sabes qué? No lo voy a reconocer de delante de mi familia O de mis hijos uh -huh. A ver cómo le haces tú hey. A ver cómo te las averiguas, Pero Te voy a apoyar pero No digas que, que, que es mío uh -huh. mm. Tremendo ¿Qué pasó contigo mujer? ¿Por qué Caíste en el error en De acostarte con sí. quien No debías haberte acostado jamás? Claro En primer claro. lugar Debe ser con un marido, no con buscar no no una parejita así por ahí. Nada más. Y con la situación que está mundial ahorita, de tantos. Cosa podrida. Todo desbaratado. Tú decías en el, en, el, en el video anterior, si mal no recuerdo, uh -huh. del tomatito que está dentro de una caja, uh -huh. pero Exacto. que está podrido, pero lo demás, la caja está Está bien, está, está bien. Buena. Está bien. Uh -huh. Pues ese tomatito podrido puede echar a perder toda la caja. Toda la caja, claro. Así Entonces que... cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, echamos a perder muchas cosas. Oh, sí, claro que sí. Para empezar, ahora la familia tiene que soportar esa situación. Sí, llevar eso. Ahora sí, sí vas a tener que batallar con tu trabajo y luego con la criatura, con la criatura gastos, y luego con la economía y con todo el rollo más que te que, que, que que viene. Pero no se piensa en eso. ¿Pero qué pasó? porque qué fuiste a cosas con quien no debiste? Y ahí está. Cuando es. hay vacíos en el alma, cuando hay vacíos interiores, uh -huh, uh -huh. tratamos de suplirnos con cualquier cosa. Por eso es que la gente se mete en las drogas, sí. se mete en el alcohol, claro. eh, mata, eh, roba. Y, y miren. La Biblia dice en, la? En, en Juan 10, 10. Uh -huh. Hablando de, de Satanás como el diablo, como ladrón. el mentiroso, como el ladrón. Correcto. Solamente ha venido a hurtar, a matar y a destruir. De destruir. ¿Y a quién crees que va a usar? Quiere usarte a ti. Exacto. A ti, sí. Los uh -huh. quiere usar a nosotros, quiere usar al que se al, le ponga enfrente. Al que y se deje. Y al que se descuide. Uh -huh. Uh -huh. Y al que se descuide. ¿Por qué crees que Así hay tanto es. accidente Ahorita en los automóviles Por el descuido De ir con el teléfono en la mano Haciendo textos Sí, hablando ese Es un descuido y por eso vienen los accidentes Sí, sí, sí Los accidentes en la vida Son por los descuidos Los descuidos, correcto Los descuidos correcto. son los que vienen a causar Un Así montón es. de problemas En nuestra sociedad Así es Así es. Abarcando de la A a la Z en nuestra sociedad. Uh -huh. Chicos, jóvenes, medianos, adultos, a más adultos y, y en fin. Sí. Entonces, cuando no nos damos cuenta con así quién es. nos metemos, error garrafal que después va a tener su consecuencia. Claro que porque sí. Porque fue un descuido. Definitivamente, así es. ¿Y por qué dijo que fue un descuido? Como un punto principal Déjame decirles que La falta de paz uh -huh. Y que se viene un montón de situaciones Orgullos, vanidades, envidias y Se y, meten un montón y todo de eso, cosas, sí Tú puedes agregarle las que quieras Simplemente pon las mismas situaciones tuyas o de tu hogar, o de, de los que están en tu entorno. Hablamos también con quién te juntas, con quién andas, con quién. Exacto. Quien, ya lo hemos dicho. ¿Quiénes son cuidados. tus compañías? Uh -huh. ¿Qué costumbres? Ok. Mire, todo debe de empezar desde el principio, de una manera correcta. Claro. Qué bueno fuese uh -huh. que toda pareja que decide formar un matrimonio. Uh -huh. No es una pareja para, para estar nomás ahí juntitos no. ahí pegaditos, no no no, no, no, no, no, no, para formar una familia, un matrimonio. Uh -huh. ¿Dónde quieres encontrar al chico o a la chica ideal? Uh -huh. ¿Dónde? Si lo buscas en el lugar equivocado, ya es un error. Claro, claro que sí. Ya es un error. Es un error. ¿Sabes cuál es el mejor lugar para encontrar un buen chico o una buena chica? Y no está toda la seguridad Uy, completa. Muy seguro, porque también se dan... Porque maldad, la maldad existe. Uh -huh. Ok. En un templo, en una casa de Dios, es el lugar más seguro de que te vaya bien. Uh -huh. Más hay sus excepciones. Excepciones, sí, sí. ¿Por qué? Porque no todos los que están... ...dentro de un templo... ...están en la condición espiritual... Así ...que Dios es. quiere y requiere... ...correcto, así es... ...¿por qué? porque hay mucha falsedad... Uh -huh. ...hay mucha patilla... ...hay mucha ignorancia... Uh -huh. ...entonces... ...pero ahí puede ser... ...el lugar preciso... ...y más si tú vas y buscas... ...de rodillas delante de Dios... ...en su altar... Aquí ya ahorita en muchos templos modernos ya no hay altares. Ya no hay altares. Uh -huh. Pero si tú vas allí, ya sea de pie o de rodillas o postrado, y le dice al Señor: Señor, yo quiero unirme a, a esa pareja ideal. Así como cuando Dios hizo al hombre, hizo uh -huh. a Adán. Uh -huh. Así es. Le hizo la ayuda idónea, uh -huh. que fue la mujer. Claro, así es. Tu mujer puedes buscar tu ayuda idónea. Uh -huh. El que Dios ya preparó para ti. Delante de Dios, pidiéndole a Él, sí. Pero tienes que hacer cosas que son bien importantes. Una, tú tienes que decir a, al Señor cómo quieres que sea el futuro esposo o esposa. Correcto. Y no adelantarte tú a los hechos y mucho menos andar acostando con el primero que sentís que ya este era no, claro. no no no no no no no primero no el altar, uh -huh. primero el altar primero eh, lo que, primero lo que se tiene que hacer es for Dios. formalizar toda la situación claro ya después del casorio ahora sí <coughs> a disfrutar de, de esa de esa unión sí se da un tiempo de, de, de prueba también entonces pero no antes no antes no le quieres mostrar que sí le amas o que sí te ama acostándote Sí, antes. ¿no? Well, sí. Ninguna well, prueba de amor, si no son sandías para que le estén well, probando. Claro, este la, la cuestión de los caracteres, de los sentidos, todo, todo eso tiene mucho que ver, tiene que conocerse de esa manera. Y otra cosa que es bien importante, conozcanse las familias. También, es muy importante. Se deben muy de conocer importante. las familias, cómo es la familia de ella y cómo es la familia de él. Correcto. Y vean a ver si pueden armonizar, porque ¿cuántos correos me dicen que el, la familia la no, no los oferta, no los quieren? Este, es, es muy complicado de Entonces, mi amado, mi amada, esta es la primera parte solamente de, de esto que vamos a estar haciendo. Esperamos no extendernos mucho en cada uno de ellos para que uh -huh. podamos... Ir avanzando Para, sí. en algunos tópicos Para que puedan verlos de también sí. Entonces ¿Cómo puedo yo Salir de ello Salir de ello uh -huh. Vean por favor la imagen que está atrás Ahí están las manos tocadas, Tomando de una, la, de una reja De, unas, de unos barrotes ahí de, de esa cárcel de, de ahí donde está preso Si tú te sientes en esa condición Tú puedes salir de ahí Así es, amén. Claro, claro que sí. Que claro que sí. ¿Qué necesitas? Ok. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ah. ¿Qué ah, dice? A ver, ¿qué mira, dice? Para las personas que no quieren que le hablen de religión, ajá. Pues déjame, permíteme, yo no estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de relación. De relación. Nosotros amigas, amigas. nos hemos propuesto no hablar de religión. No. Pero sí de esa relación personal que tú puedes tener sí, amigas, con el Creador. Amigas, correcto. Esa relación personal, así muy es. muy interna Tuya, directamente con el Altísimo No te andes entre las ramas No funciona así Tienes que buscar de Dios así Tienes es. que buscar de Dios De acuerdo a lo que dice La Sagrada Escritura amén, No lo así. que dice La religión no. no, no, no, no Porque, qué común es decir Yo tengo mi religión Mejor tener la relación con Dios Así es, amén Entiéndeme lo que te digo, okay, por po favor. Pues eso yo no les sugiero ninguna denominación en particular. Mm -hmm. Pero sí que busquen de Dios. Sí, de, que así busquen es. del Padre, que busquen del Hijo y que bu busquen de la presencia del Espíritu Santo ah, en sus vidas. Bien, amén. Debe de haber un espacio ahí en el corazón de la persona. Sí, definitivo. Porque así si no es. es a Dios, entonces ¿quién está? Exacto. El que lleva o conlleva todos a esos ser. problemas. Todas las que es el enemigo, uh -huh. que es Satanás. Por eso Jesús Correcto. termina diciendo ahí, sí, él vino a usted a matar y destruir. Dice, pero pues bueno. yo vine para que tengan vida y la y tengan en, en abundancia. Ambulancia. Y eso es la paz. Ah, Amén, así es. Entonces, miren, vamos a, a estar compartiendo con ustedes un pasaje bíblico. Pero observen esa escena. Uh -huh. Véanla bien, por favor. Ahí Lucas 10. 10 25, de 25 a 37. 27. Ahorita mi esposa les va a leer lo que dice, pero yo quiero que usted observe muy bien esa escena, porque aquí en esa parte de la escritura habla de ello. Así es, así y yo te voy a pasar ahorita mientras que vas leyendo. Sí, claro que sí. Ahí en eh, se trata del de buen samaritano, dice: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ok, fíjese bien, no dejen de observar la imagen. ¿Quién viene a Jesús? Un, Un intérprete, intérprete de, la de, la de la ley. Alguien que, es. que conocía de qué? Sí, pues de la ley. Alguien las, que, que conocía de, de las antiguas escrituras. Así es, así es. Un intérprete, uno que podía interpretar. Uno que podía interpretar. Así ok, es. entonces, ¿y qué sigue diciendo? Y dice, él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees okay. la ley es la palabra? Entonces, ¿qué es lo que está escrito en la escritura? ¿Cómo lo leemos? Y dependiendo cómo lo leemos es la interpretación uh -huh, Así si, es Si tú vas con los católicos y te mencionan ahí algo del evangelio pues vas a aprender como te dicen allí. Claro. Ah, pero ¿qué pasa si vas con los bautistas? O sea, como ahí están leyendo, están interpretando, y te, van, te vas a, a poder convertir en un bautista. Uh -huh. O en un metodista, o en un primiteriano, o en un nazareno, o en un pentecostés, o en fin. No quiero mencionar sí. más denominaciones, porque no es el interés. Claro, claro. Pero, pero, dependiendo de lo que la Escritura enseña y dice, y esa es la respuesta para todas las religiones Que existen en el mundo uh -huh. Amén ¿Qué es escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo lo ¿O ¿Cómo lo estás interpretando? Así Porque ese era un intérprete Un intérprete Ese era sí. un intérprete Un intérprete, así es Y ahí sí. es el gran problema de las religiones en uh -huh. un momento dado Sí, sí, la interpretación Es está escrito como lo leamos, como lo así interpretamos es. Y aún Correcto. nos incluye a nosotros también Sí, sí, o sí Pues tratamos de hacerlo Conforme dice la escritura Conforme uh -huh. No como me han enseñado En la doctrina o la denominación En la que yo pertenezco uh -huh. Porque si me están enseñando mal Pues yo voy a aprender mal Que sea Dios mismo el que nos hable a través de su Espíritu Santo Él, él nos enseña, nos guía, nos capacita Por pues eso les decimos Busquen una iglesia, un, un, un templo Donde Así es les prediquen la palabra de Dios, donde se ore con poder, donde haya unción fresca del Espíritu Santo, amén, para que Dios es. les pueda dar revelación. Correcto, correcto, amén, así es. Ok, y si sí, hay muchos lugares así, ¿eh? sí, sí, sí, hay. en todas partes del mundo. Así es. No, nada amén. más aquí no, nosotros, no no no no, no, no, no, no, no, hay muchos lugares. Eh, exacto vamos a continuar, Sí, ¿Qué entonces acá respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo bien has respondido haz esto y vivirás aleluya, amén <risa> dice nomás quiero ¿Qué que, que vuelvas a leer por favor el 27 dice acá respondiendo dijo ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿Cómo amas a Dios? Jesús le está diciendo al intérprete uh -huh. cómo debe de amar a Dios. Uh -huh. y, y él dice, él dijo, bueno, pues amarás al Señor con todo tu corazón. Habla del corazón. <risa> ¿Tú amas también a Dios con todo tu corazón? Uh -huh. Sí. No, es que tengo una estampita, tengo una imagen, tengo que... No, no, no, no, no. Eso no, eso no es no, lo que Dios está diciendo no, no, no, a través de su palabra. No, no, vale. no malinterpretes. Ok. ¿Y qué sigues diciendo? Y con toda tu alma. Con toda tu alma. Fíjate cómo hay que buscar a Dios. Y aquí mm. el intérprete, ya, ya le está diciendo Jesús, cómo, ¿cómo, cómo se debe cómo? de... Ajá, correcto. Él era un intérprete. Mm -hmm. Y le estaba diciendo... ¿Cómo debe ¿cómo? de ser? Debe de ser. Ok. Es nada más, mucho ojo en lo que voy a continuar, eh, por favor. Y con todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas. Aleluya. Con amén. todas tus fuerzas, ¿qué? Amar a Dios. Amén. Con toda, tu, con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. ¿Y qué más? Con toda tu mente. Y con toda tu mente. ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. A, bien, a, a bien. tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Pues con el que tienes problemas ahorita. Uh -huh. Yo, tú, El que tiene problemas. Sí, sí, sí. Así Los que se sí divorciaron. Pues ese era tu prójimo de, de, de, con el que te divorciaste. Sí. Tú, tú, ese tú, era tu prójimo. Tu esposo. Tu, ¿Tu esposa. Esposo, tu esposa. Ese era tu prójimo. Uh -huh. Pero no lo amamos así. No amas a Dios, pues... Menos a la persona. Claro. más estabas viendo los defectos, las, las imperfecciones. Sí, todo, sí. Todo. Ay, sí, tú muy perfecto. Ay, sí, tú muy perfecta. Te fijas, mm, mm. la interpretación es lo que cambia la situación. Exacto, sí, sí, así es. Ok. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Si tú haces esto. Vas a tener paz en tu vida. Amén, amén. En tu corazón, en tu interior. Amén. Te Correcto. estás dando cuenta. Fíjate de la importancia de todo esto. Ok. Vamos a continuar tantito. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? <risa> él queriéndose justificar. ¿Y quién es mi prójimo? Ah... Pues no era muy buen intérprete por lo que estoy viendo. <risa> y ese problema cuando malinterpretamos o estamos mal enseñados, uh -huh, uh -huh. no importa dónde estemos, pues estamos mal enseñados, pues no, no vamos a saber ni quién es nuestro prójimo. Exacto. Pues muchos no saben ni quién es su pareja. Sí, pues sí. <risa> Nomás para que le vaya tanteando el agua a los camotes. ¿eh? Uh -huh. Ok. Y continuamos. Respondiendo, ahí Respondiendo, Jesús dijo.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 Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Uh -huh. Ok, aquí en ese cuadro, ahí enseguida donde está... Eh, uh -huh. Eh. Los logos de, del taller de, de supresión personal y financiera Y el logo de, de, de eh, Estereo Vida uh -huh. Ahí va ¿Quién? El sacerdote, el sacerdote Del que habla Esa uh -huh. ilustración que está dando Jesús Exacto, va el sacerdote El que va allá atrás con un bastón O una vara Es el levita, es el levita. El levita. Pero el que está atendiendo al que está ahí acostadito Ajá, el el, el que venía de, de, de Jerusalén, venía de seguro de, de adorar a Dios, ajá. Entonces, pero el samaritano ajá. es el que lo está cuidando. Exacto. Entonces, pero observemos algo que es bien importante en este cuadro. Los samaritanos eran los enemigos de los judíos. Sí, así es. Pero los judíos, que es, es como el sacerdote, y como el levita, uh -huh. se fueron de largo. Se fueron de largo. El que no era del pueblo de Dios, uh -huh. que es el samaritano, uh -huh. es el que lo atendió. El que lo atendió. Pero ese tenía misericordia, ese tenía, tenía amor, amor, tenía compasión Así por la, las personas que estaban este. en, en un problema. Así Entonces, es. Entonces, yo quiero que me escuches uh -huh. bien. Porque tengo una pregunta. ¿Cuál de ellos eres tú? Uh -huh. ¿Quién te consideras que eres? ¿Cuál de ellos eres tú? En lo similar uh -huh. ¿Por qué te divorciaste? ¿Por qué adulteraste? ¿Por qué fornicaste? ¿Por qué te drogaste? ¿Por qué te alcoholizaste? ¿Por qué te llenabas de ira, de enojo De, de contienda de, de, de esa situación de, de lo que hemos estado hablando aquí de, en de, en, en de esta enojo, de ira, de coraje, tantas cosas del rencor, del odio. ya no sabe perdonar, de la falta del amor, la falta de respeto, falta de el odio. Mi, ah. mi amado, mi amada, y, y hay muchas cosas hay más muchas, que hacer. Muchas, muchas, muchas. Entonces, cuando nosotros hacemos malas cosas, salen mal. Salen mal, claro. Así Entonces, es. mi amado, mi amada, al siguiente video vamos a continuar con este mismo pasaje y lo vamos a terminar en la segunda parte pero vamos a continuar, no sé cuántos vamos a hacer de, este, de esta serie uh -huh. no quiero que sea muy largo para que lo puedan no ver para completo para que lo puedan ver completo, sí pero aquí tenemos esto para oración de intercesión, escríbanos a hoy.oramos.gmail.com uh -huh. Solo denos sus datos más completos, cuál es su necesidad Su nombre completo, su correo, ciudad y país Puede añadir su teléfono celular, Skype con su clave eh, ah, ¿Así? Sí, y es que pasa esto la inmensa ma mayoría de los correos vienen muy incompletos muy incompletos Algunos sí. dicen nomás, más por mí pero pues pero o pero sea, ¿qué, qué, qué te pasa ¿Cuál ¿Qué te, es tu necesidad dime algo sí. verdad ok y la otra cuestión es, es importante es una sugerencia uh -huh. uh -huh. abran una cuenta de, con gmail o con de de google uh -huh. y Así manden es. un correo a hoy oramos y a a tv yo. Y póngame en sus círculos. Exacto, es muy importante. Este... ¿Por porque ahí van a estar recibiendo los materiales que estemos haciendo. Correcto, y vamos a poderles dar otra información. Correcto, es muy importante que, que lo pongan en sus círculos. Sí, y porque no, y si no usted lo me pone, y yo lo pongo. Exacto. Y exacto. Hay, una, hay una conexión. Correcto. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a, a mejorar las cosas. Ahora, ¿de verdad, de verdad quieres vivir en paz? que de esa, esa Entonces tienes que hacer esto. Amén. Tienes que hacer cambios. Es, así es. Romper esos paradigmas uh -huh. y, y también innovarte. Exacto, correcto. Y renovarte Renovarse. En, en el Señor. Que haya una innovación día, en tu vida. Día a día, día a día. Si Dios no te cambia, vas a continuar con tus problemas de la vida. Así es. Son muchos. Muchos muchos los correos que recibimos Y vamos a orar por los que ya recibimos Así es Y vamos a orar también por ti que estás viendo el video en este momento Amén Padre le adoramos Sí señor, alabamos su santo nombre Nos unimos mi yo señor, señor sí, Para presentarle Cristo. todos estos sí, correos señor. que hemos recibido En sus preciosas manos señor Oh señor, mire cuánta necesidad existe Cristo, alrededor Cristo, del mundo señor. Oh, mi Cristo, en sus... ¿Cuántos problemas? Todo esto, los financieros, los matrimoniales, sí, los de pareja. Sí, Señor, de los hijos. Los de salud. Sí, Señor. Con los hijos. Oh, mi Cristo. Ha aumentado el número, Señor, de correos. Tomen sus Con los problemas amo, de, del alcohol y la droga. Sí, aleluya, bendito su nombre, Señor. Y los jueces, magistrados, presidentes. Sí señor, los que están en eminencias. Los ¿verdad? que están allí, señor, al frente de algún país. Sí señor. Autorizando. Es... Sí señor. Que se Vezu. consuman más drogas, permitiéndole, señor. Ponemos a Venezuela, señor, Ecuador. Padre oh Padre Santo, Santo, en el nombre de Jesús. Sí señor. Cambie Jesús, sus mentes, cambie Jesús. sus corazones. Que mejor le busquen a usted sí, sí, en quiero. lugar de querer llenar sus sí, vacíos, señor. porque no hay paz. Es usted el que da la paz, Señor. Que sea usted bueno, mejor no, el que les dé la sí, paz, señor. la confianza, la seguridad. Así es, Padre Santo. Eso que ellos no eso pueden conseguir señor. a través señor. del alcohol, de la violencia, oh, del placer, eso, señor. del sexo, de, de la pornografía y de tantas cosas más, Señor. Oh, Cristo, maravilloso, eso no Basta con ser. ver las películas, las novelas, oh, señor, para usted, señor. Para que nos demos cuenta que se está pro oh, promoviendo todos los días. No hay nada bueno, Señor. Este ¿Cuántas cosas horrendas señor. hay en la internet también? Sí, señor. Pero gracias a Dios también porque podemos poner cosas buenas, sí, Señor. Sí, gracias, Señor. Cosas que por son sí, de bien. Podemos dar su mensaje, Cosas señor. que pueden ayudarle a la gente. Sí, señor. A las personas, Señor. Sí, mi Cristo. A cambiar sus estilos Aleluya, de vida sí, Señor. Para que verdaderamente gracias, venga señor. la paz. Gracias por su se Espíritu, espíritu que puede santo, ver, Señor. Se puede sentir. En el Gracias alma. Gracias por su amor, por su misericordia. Y que nos hace ser como ese samaritano. Es pues grande, señor. Que podemos extender nuestra mano. Sí, señor, de ayuda. Oh, mi Cristo maravilloso. Para bendecir. Señor, que la señor, gente reciba su bendiga, palabra, pues a Los que están viendo también el video de este Que puedan instantes. entenderla, digerirla, sí, señor. Y bendiga a aquellos Vivirla, que lo compartan. Señor. Sí, mi y bendiga Dios, a aquellos, Dios, señor, que señor. se suscriban. Y bendiga a aquellos, Bendígales, señor. Dígales, señor. Que nos diera. que les gusta. susténtele, Señor. Pero gracias, por sobre Dios todas las Dios. cosas que lo compartan, sí, sí, Señor. señor. Sí, mi Cristo. Y Padre mío. Sí, Señor. Os honramos y glorificamos, Señor, sí, en su santo nombre. Honra, gloria y alabanza, Señor. Y damos gracias alabanza por usted, todas padre. sus bendiciones. Sí, Señor. En Cristo Jesús. En Cristo Aleluya. Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Hasta aquí le llegamos en, este, en esta primera parte. Vean la segunda. Y tal vez. No sé cuántas más tres, la cuarta Las la que sean necesarias Así es Yo no le voy a poner límites al Señor Como Él nos indique, así lo haremos Amén, así es Y les amamos Les amamos en el amor del Señor Por eso les damos gracias Por estar viendo ahorita el video Gracias por que llegaste Amén. hasta aquí Así es Y aquí abajo hay información De nosotros, de la página De todo lo demás y no podemos Así más es. que decirles que Dios, que Dios les, bendiga. les bendiga. Les amamos en el amor de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Y es bien importante que usted comparta este video y todos los que usted está viendo. Y póngale ahí me gusta y suscríbase. Es bien importante Así es. lo que acabamos de decir. Bendiciones. Bendiciones para todos. Y nos todos. vemos en el siguiente video.